la diversidad realmente es un decir vamos a incluir a toda la población del mundo me explico mientras que del otro lado eso solo vamos a incluir un segmento específico de gente que se casó de tal modo que vive de tal modo y que excluye a todos los demás y se supone que lo demás no debería existir pero ahí estamos no es como hay 15 millones de personas en la comunidad LGBT en México no mames wey, no puedes excluir a la escala de los estados si tú de repente dices que no quieres a un segmento de población oficialmente es de nicho y las marcas que no le entran a esto en mi opinión están queriendo tener algo de nicho y masivo a la vez pues que no se puede ¿no? así que quien le entra a la diversidad yo creo que está haciendo lo que ha de ser evidente que pues pues güey yo quiero venderle a todos güey no si los chicos se quieren maquillar y yo soy una marca de maquillaje por qué chingados no voy a permitir que le vendan maquillaje a niños hace sentido no güey ve ve tu compra gasta este seamos capitalistas con eso un poco entonces las marcas le han entrado por fines capitalistas o le han entrado por fines de querer apoyar formalmente. También hay mucha gente LGBT dentro de estas empresas. Hace tres o cuatro años se formó esta cosa que se llama la Federación Mexicana de Emprendedores LGBT, que tiene muchas marcas aliadas. Y luego hay otra cosa que se llama el Pride Connection, que tiene a, como creo que son 30 empresas multinacionales que tienen también apoyo de lo LGBT. Entonces marcas sobran. De repente es más, es más raro toparse con una que diga que no. Cuando no le entran es o porque tienen un pie, fundamental del que su empresa existe para gente conservadora. ¿Qué ha pasado? No hay una marca que hace manufactura de panes dulces y que tiene a un cierto dosito para promocionarse, que es famosa por, por ejemplo, despedir gente si se divorcia, no por mantener unos valores muy conservadores. ¿no? Pero ese tipo de, de empresas suelen decir no, yo no quiero trabajar con alguien como tú porque no voy a, porque la gente que me la empresa no apoya esto, hace sentido. Entonces son fundamentalmente opuestos al cuento y las otras marcas que no le entran o que se alejan un poquito es porque es un mira ahorita no, no tenemos energía para llevar esta batalla en público. Lo llevarás más. Sí. Tuvimos en las elecciones un proyecto espectacular que se va verificado, que sacó a luz la cantidad de basura que se publica por fines de desinformar. A veces no necesariamente tiene que ser un vamos a ok persona dijo cosa, Vamos a decir la verdad, que es persona No, lo que quieren es desinformar, ¿ya? Desafortunadamente, quienes están más expuestos a este tipo de desinformación es la gente mayor. Que es una ironía, porque nuestros papás que nos decían, oye, no confíes en nada de lo que se dice en Internet, ahora son los primeros en decir, oye, me gané un iPad. <risa> no, mamá, no te ganaste ningún iPad. La verdad es que lo más difícil de los años que vienen es eso, confianza. Las mentiras van a ser muy difíciles y cada vez más granulares. Y viene además estas cosas que se llaman los deepfakes, donde ya con software de inteligencia artificial accesible para tu compu de casa puedes reemplazar tus facciones encima del rostro de alguien ya grabado. Tú puedes agarrar cualquier video de Peña Nieto en este momento y titeretearlo como lo vemos en Snapchat o en Instagram que tienes estos Facebook, pero imagínatelo a nivel semi profesional con software que consigues no necesariamente gratis, pero barato para tu casa. Prepárate para una horda de trampas, hoyos y falsedades que pueden de verdad causar daño real. Si la gente está dispuesta a creer lo que sea solo por verlo. Conocemos a muchos músicos que no hacen su música y ahí están. Conocemos a muchos famosos que ahí tengo libros de mis amigos influencers que nunca escribieron. Son libros de mis influencers, según, ¿no? según según la gente habla, no, el libro no sé quién es, de no me gusta esto, no lo hiciste, no, pero ahí está. Y se ha hecho desde siempre, de paso, solo que ahora es masivo. Hay gente que insiste que porque alguien se pone un traje ya es importante. Y eso es falso. No porque alguien se puso un uniforme, de policía tiene autoridad. Y, y lo mismo pasa en línea, no porque alguien tenga seguidores es mejor o más importante. Y por consecuencia no porque alguien sepa hacer algo desde lo falso, o actuar, o presentarse, ¿no? Quiere decir que lo tiene, que lo trae y que sabe y que lo puede sostener. Pero hay quien va a caer con una sola foto de que algo pasó. Y justo ahorita hubo un caso muy loco donde eh, unas personas son linchadas por noticias falsas. Y entonces este es el cuento de los robachicos. Fueron comprobado fake news que igual acaban asesinando a alguien por eso. Entonces puedes ver hasta dónde puede ir la locura del creer cosas que no están ahí y el problema que va a ser verificar. Pueden tirarnos lo que sea a la cara, pero si tenemos criterio, educación, duda, asombro, curiosidad, uy, que hagan lo que sea a nivel antes, porque también sirve para el bien.